Bueno, gente, así pues <risa> ¡No! ¡No! no. <risa> el Forro! Estamos cerrados, yo solo quería al baño. <risa> che, cortá. Che, cortá. Cortá, cámara.